Está con sí. nosotros Emiliano Panelli, que es diseñador multimedia, mendocino que inventó el emoji del mate. Recién yo dije emoji y sí. emoticono y me salieron, casi me mataron mi compañero. es un burro, eso es un burro. la ¡Burro! ¡Oh, Son dos cosas distintas, Emiliano, gracias por estar con nosotros. Y vos decías que eran lo mismo. Y con Emiliano te explicábamos que son claro. cosas distintas. Son cosas distintas. El emoji, vamos por parte, el emoji. El emoji son las cosas. El mate. el mate, lo que ustedes hicieron. Exacto. Porque no fuiste vos solo fue un, un equipo de tareas, Un ¿no? equipo de cinco es, personas. Es, es, ese mismo mate. Es este, el, mismo, este mismo, en este nos basamos. ¿Posta el, fue en ese mate? ¿En sí, ese, en ese estilo. Miralo, sí, en ese estilo. Es exactamente el, igual. El... igual. Sí. O sea, el, el que ustedes tienen en su teléfono sí. viene de ahí. Claro, sí. Lo busca, sí, sí, en cosas, sí. ¿no? En Como alimentos y bebidas A ver... En alimentos, ¿Alimento, sí. Sí, sí. en sí. realidad en Google, sí, es que en, Google en Android es distinto. Porque después, bueno, cada plataforma Acá. lo adapta. Claro. Es igual. FACO? Eh, ¿Tuvieron <risa> que.? Y, <risa> o sea, ustedes se tuvieron se la idea de defenderla, bancarla, todo el proceso. Sí, un proceso, un proceso, ¿no? proceso de dos ¿no? años. Claro. Para el proceso dura dos años. En teléfono. Después tenemos el emoticón, que es... Los sentimientos, las caritas, las caritas. con corazones... El, el pibito que se tapa la, la, la cara con la mano... Todo, todo lo que indica sentimiento. Ese me encanta. Ese es nuevo. El, ese es un emoticón. ¿El del sí, famoso...? Sí, ese es nuevo. ¿Cuál es tu preferido? El mate. No, bueno. <risa> obvio. Pero después, ¿cuál es el que más usas? Eh, no, el, del, el de la personita llorando. No Ay, sé por qué chicos. me gusta. Lo uso mucho. No sé ¿Cuáles usan ustedes, chicos? Para, para. De, y después tenemos los stickers, que ya eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera y lo que tiene que un sticker lo hago yo. Y es muy difícil que le llegue a alguien en China. Uh -huh. En cambio, los emojis, al estar es bajado mundial. es mundial. Se o sea, estandarizan, se actualizan claro. todos los celulares y aparecen en todos lados. Claro, claro. Bueno, entonces vos el que más utilizas es el del NeuroDando. Sí, el el Aplauso también. Eh, el que más uso es el que tiene eh, un ojo. Ah, que está, guiñando, está ojo. guiñando. un ojo y la lengua fuera. Picarón. Eh, Seba. El del de, tracito así. Ah, el tracito solito ah, así ese. que tal, Ese se, ese se quiere, empezó verdad. a usar mucho en época de pandemia, me parece. Como que era fuerza, vamos. Puede ser, sí. ¿Sí? Me parece. Yo lo, lo asocié mucho tiempo con el. con una cuestión partidaria. ¿Por qué? Porque viste que en algún momento se usaba para el sí se puede de Macri. Entonces ah, usaba en esa como la el, el foquita ah, sí bueno vos cuál usas yo uso el que tira un besito con forma de corazón qué fuerte no sé cuál es ese chicos, me lo he perdido tira un besito en la boca. Y tira con forma de corazón pero para mí se usa para bardear también ese Acta. Ah, ¿sí? Muy como sobrante. Como, sí exacto ahora, como... ese es un ahora tema, ¿qué, no? qué loco porque hay que hay que leer después ese mismo emoticón claro. Sí. Con la ironía que vos le quisiste poner. Pero se rehúsa para eso. Ponerle, te estás guardeando con alguien, te responde algo y vos ver, si en, besito, de, en vez de engancharte, le mandás un besito con un corazón. Y mm. así es como lo usás vos, claramente. ¿Cómo? importa. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Dedito, cuál es? todo dedito. Siempre muy divertido. Ay, oh, Tano, sí, por favor, ni a yo a soy tan aburrido. No uso o sea, pero es que si en realidad... Tano. Sí. No hay mucho más tampoco, sí, sí, o sea, sí. hay mucho, no, digo, pero momento. los que más se utilizan son esos no? Sí, sí, son los más utilizados En realidad todos los años en, se agregan entre 60 y 70 eh. Uno no sabe, pero todos los pero años pero se agregan con, entre 60 y 70 los de colores? ¿O, con, ¿o viste traen sí. la mano así con distintos colores? No, no, ejemplo, contando el dibujo, ¿sí? el dibujo, la variación ¿verdad? no claro. Pero entre 60 y 70 se se Exacto. puede agregar una variación claro. y ahí se considera claro. uno más... En, perdona, bueno, un, en un momento hubo algo como tema de inclusión de, por ejemplo, había el sticker de la pareja que siempre eran heterosexuales y en, en un momento... Se, se sí, sí hace, dos, hace dos o tres años de se de diversidad. De eso. sí Igual que muchos relacionado a la discapacidad, Ajá, que todo eso los presentó Apple, porque lo puede presentar a una persona como nosotros o las grandes empresas también presentan. Claro. Eh, ¿Todo, de, con FEDERO, todo con el mismo proceso de Todo con el mismo proceso. Todo con el mismo proceso. Y... Exacto. ¿Y quién, quién dice OK? Es un consorcio que se llama Unicode, que está conformado por un representante de cada una de las 30 empresas de tecnología más importantes, uh -huh. que Creo. se juntan cada tres meses en distintas oficinas, en las de Adobe, en las de Twitter, en las de... Y definen temas, no solo de los emojis, sino de los caracteres, cosas que nosotros no vemos, de, lo, uh -huh. de cómo se escriben los teléfonos, es, es todo el eso. el trabajo más copado del mundo, te digo. Sí. Como, Me voy a juntar con un grupo de, de gente para decidir qué emoji agregamos. Sí, pero no debe ser Porque además no se usan bien. solo en WhatsApp, se usan también en... son los mismos que utilizamos, no sé, en, en, en Twitter. Facebook, en claro. Twitter, exacto, son los mismos, son los mismos. Es para todo la, lo, el régimen claro. o patrón, digamos. Exacto, sí. el régimen, ellos son los que aceptan. O declinan o cambian, porque hubo una sola vez el caso de ponerle el, el, el arma. Viste que antes era el arma, ahora es la pistoleta de agua. Sí, Ajá, sí, sí. Por el tema Yo de la violencia y todo y me eso. Me arruinaron la vida. Con por eso. el tema de la violencia y todo eso. De hecho, se había presentado la escopeta. Uh -huh. Y es el, es el único emoji que he pasado, pues son cuatro etapas. Llegó hasta la cuarta etapa y ahí la bajaron. No no salió. Y ahora, el, el, por ejemplo, el del mate es universal. Digamos, lo puedo usar. Solamente está en WhatsApp para argentinos, no, no. O uruguayos, o lo puedo usar. Todos son cualquier... mundiales. Mira vos. De hecho, eso es lo que vos tenés que justificar. Porque las condiciones que te. Las únicas dos condiciones que tenés al momento de presentar uno es que no sea esponsoriado por una marca uh -huh. y que sea algo no regional. Que claro. sea mundial o en la mayoría de los países del mundo. Que fue lo que nosotros tuvimos que justificar. Porque cuando nosotros fuimos claro. a presentar, ya se había presentado varias veces el mate. Pero no había pasado porque la argumentación no había sido suficiente. Claro. Nosotros hicimos una investigación. Tenemos dos periodistas. ...de la nación en el equipo... ...entonces fue investigación de todos los países donde más se usaba... ...ahí fue donde descubrimos que Siria es el principal claro. importador de hierba claro, argentina... Qué loco, en, varios que lo toman lo toman, ...en varios lugares lo toman con alguna diferencia... ...en uh -huh. Siria es como un vasito de vidrio... ...bueno en Brasil la hierba no la secan, entonces es flúor... ...entonces bueno cuando nos pusimos a dibujar tuvimos... con ...Martín que fue la, el otro chico que lo dibujó... ...él ya tenía una base dibujada... Pues bueno, la hierba, bueno, un poquito amarillo, bueno, la montañita para Uruguay, porque claro tenía que basarse en todo. Si bien después el dibujo que nosotros nos presentamos no queda, cada plataforma hace su dibujo, ah, en base al nuestro. Lo yeah. que claro. se hace es establecer ya que el mate está, digamos, Exacto. cada uno después lo diseña, no se puede apartar demasiado tampoco. No, se, no y nosotros nos podemos oponer, digamos. Claro. Eso, app, ah, vos puedes app, decir, no, no me gusta. Eso te iba a preguntar, porque viste que uno, por ejemplo, si en Instagram... Manda el, el, el chico con la manito así, es más dibujito animado. Claro. Y hay otros que son más realistas. ¿Qué Ca hace que. Cada plataforma uno hace lo suyo. Dibuja su propia. Apple fue el propia que figura. respetó y lo hizo igual que el que estaba recién en pantalla. Uh -huh. eh, uh -huh. WhatsApp lo hizo parecido, pero lo que tiene, ponerle lo que tiene teléfono con Android. En WhatsApp. Yo que tengo. Es parecido. Android. ¿Vos Android. Android, Android? Sí. En WhatsApp ah, está, es parecido, no, no. pero en Google lo hicieron desde arriba. Ajá. Uh -huh. Android. Ah. Lo hicieron enfocado desde arriba. Mira, y no y, no y medio no me que, que no nos gustó mucho. Yo el que tengo acá de WhatsApp <risas> es ese, el, el, el, pero idéntico. Sí, es un poquito más clarito que el de Apple. Sí. Que era como el que estaba sí, recién en la mandada ¿Y, ¿Y te pagaron algo por eso? No. Eso es libre. O sea, o sea tuvimos, así, tuvimos... Pero tuviste la... costos para hacerlo. No, no. Tampoco. No, no, tuvimos la suerte nosotros de que sí tuvimos, tuvimos la posibilidad de nos invitaron a un evento en Nueva York y ahí sí fuimos... Todos todo pagos. Sí, otra vez. Nos encontramos en el avión. nos encontramos? Es verdad. Nos encontramos en el avión en Mendoza, Chile y vas a, a Nueva York por el verdad. tema del mate. Me había olvidado que nos encontramos en el avión. Hace unos años. Eh, sí, fuimos a presentarlo en un evento muy grande que se hace que es como la Comic Con. Ajá. Un evento que se hace que se hizo en, en Nueva York. Ajá. Y nosotros estábamos como. No sabíamos. Claro. Estoy viendo de los nuevos, como decís, al alcohol en gen, Por ejemplo, ese debe ser nuevo. Ese es nuevo, sí este, este año no me acuerdo bien cuáles fueron los que Pero salieron La tiene que ver con, la, con lo que fue la pandemia Tiene que ver sí. que por eso eh... Y qué loco estar ahí Bueno, estabas contando esto, tu experiencia eso Estar ahí en ese lugar que debe ser una cosa Para sí. ustedes que, que, que les gusta Sí, esto, aparte nosotros cuando salió Lo del viaje a Nueva York dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí la, las empresas Obviamente una de las empresas muy importante Vino y dijo, les pagamos todo el viaje Y no podíamos Porque todavía no era oficial que salía mm. Entonces iba a ser como que lo auspiciaban ellos, entonces vinieron otras dos empresas más y entre, bueno, fue entre tres empresas sí. Claro, ahí pudieron. Ahí pudimos. Entonces las empresas viajaron con nosotros, llevamos mate para darle a todos los que iban al evento. Ah, mira qué probar, estrategia interesante esa. A probar. Eh, y fue muy, divertido, fue muy La divertido. Claro. Hay otros que lo ven y te dicen, ¿qué es esto? O sea, no entienden absolutamente bueno, nada. Bueno, de hecho, de hecho, cuando, cuando estaba justo Flor y Dani, que son dos chicas del equipo. Tuvieron la suerte de estar en Estados Unidos cuando era el día que se decidía, digamos. Entonces pudieron ir y pedir una audiencia de defensa. Si no, solamente se, el consorcio lo veía por el escrito que presentamos nosotros. Claro. Entonces las chicas entraron con el mate en la mano. Claro, el consorcio son 30 personas de más de 75 años, todos hombres. ¿Cómo los consorcios? Son convence? los que deciden. Entonces entraron y preguntaron quién había tomado mate. Había tres que habían dicho que sí. La noche anterior lo estábamos en Twitter viendo y vemos que uno de los que estaba ahí había puesto que el mate no se iba a probar porque se podía confundir con el bong. ¿Con el qué? ¿Eh? Con el bong, que es el aparato para fumar marihuana. Mm. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces agarramos y con el Martín nos pusimos a cambiar toda la presentación y ahí fue donde pusimos la foto. Obama tomando mate, el Papa tomando mate, Messi tomando mate. Qué y es rápido, las chica sí. le llevaron el mate. Entonces claro. todos probaron y bueno, ahí eso creo que ayudó un poco a... Claro, claro, claro ya claro el papa toma mate, chicos, ¿quién lo va a discutir? No, claro, <risa> claro, ¿Quién claro, va a decir claro. algo? Pero qué difícil eh, esto otro, no ya yendo a la parte comunicacional, usarlos bien. Porque vos sí. decís, yo te tiro un corazoncito irónicamente, yo no sé si el del otro lado lo recibe igual irónicamente. Este. este también es como andate a... No, oh, no, no. este está todo okay. no. No. Este no tiene no, mucha... No, no con igual, igual, es como... Eh, ¿En este es andate te... a... ¿Qué? ¿Y este qué es? No, este es ¿Cómo? No, este es como que te quiero contestar pero andate la... sí. O sea, no tengo anecdotas. No, no me parece, chicos. El ejemplo, el ejemplo más Rodolfo? claro no, si yo no lo uso, pero El ejemplo más claro que no lo tengo acá, no me acuerdo ahora. Los corazoncitos de colores. Sí. Cada color tiene un significado. Ajá. Nunca supe ah, eso. pero sí. Cada color ejemplo, tiene un significado, no, no me los acuerdo. Amor, este, no sé. No amistad. Sí, amistad, Amor. Te quiero, pero como algo más... Ah, Cada color tiene epa. su significado. Uh, Hay que buscarlo porque no lo ¿Cuál es el texto no para tengo para acá. Para pero para, yo no puedo creer que usted... Creo <risa> que no es que el naranja. No puedo no creer que usted <risa> <le> encuentre en <risa> otra lectura <risa> al pundar para arriba. Poner para arriba es... Che, ¿nos juntamos esta noche? ¿Ok? Todo el este, mundo... No, para. ¿Sacamos el airete? Este, ¿ok? ¿Listo? Obvio. Son contextos. Si alguien te dice, mañana vamos a tener este entrevistado, pues pones así y está todo ok. Ahora, si te dicen... Eh, Tano, eh, ¿por qué dijiste tal cosa en vez de tal otra? Y vos no te querés pelear, qué sé yo, y. y... directamente. pero ahí estaría como usando <risa> no? un poco recurso. No, el. O yo y este con... le pongo así. No. Ajá. Le pongo ese que para mí es un golazo ese. <risa> no, sí, ese es no, buenísimo. Y no. eh, no. este te libera de la culpa, ¿verdad? Sí, sí, como sí, cuando sí. llegaste tarde a una pelota en el fútbol, o sea, ¿Qué haces? Totalmente. Ese está bien. un juicio acusado por homicidio y ponés ese moji y te. Inocente. No, es que eso te, te, te, te saca la culpa, ¿me entiendes? Claro. ¿Quién te puede retar si vos eh, decís, eh, Tano, llegaste tarde? Algún integrante del equipo de Bola Mendoza llega tarde, que claro. no suele pasar. Vos le mandó un mensaje recaliente, les decía, ¿cómo puede ser que llegues tarde? Y, ¿Y el modelo te contesta. ¿A quién le importa? ¿Se acabó el reto o no? Es hasta, ese, ese es un golazo psicológico.